Hola a todos, mi nombre es Tatiana Tello, arquitecta de Feria Inmobiliaria Perú. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a esta transmisión. Como ya sabemos, estamos atravesando por una situación que ha afectado el nivel económico, social y salud. Sin embargo, hemos crecido un 30.8% en el nivel económico y un 48% del PBI ha sido sostenido por el rubro de la construcción lo que nos lleva a la conclusión de que el rubro de construcción es estable y rentable para las inversiones. Hoy hemos invitado al ingeniero Luis Basualdo para que nos hable sobre el tema de las inversiones en el rubro inmobiliario. Ingeniero, bienvenido a sus palabras. Muy bien, muchas gracias por la introducción lo que tienes razón en todo lo que estás diciendo. Y bueno, estoy dispuesto para poder conversar todas las preguntas que tengas para formularme. Ok, quisiera empezar preguntándole por qué se debería invertir en los bienes inmuebles. Cuando hablamos de inversión, hablamos de rentabilidad. Y lógicamente, hablar de rentabilidad es generar una, una utilidad poniendo yo un capital de inicio. Los bancos te ofrecen esto y ellos te dan una tasa de interés respecto del tiempo. Sin embargo, en el rubro inmobiliario tenemos... Más que tasas de intereses, eh, tenemos la ventaja que toda propiedad durante el tiempo se va valorizando cada año más y más. Y esto producto que pues, un terreno de repente ahora puede contar con, con vías de acceso, puede tener cerca colegios, puede haber de repente una gran tienda y eso hace que su valor ¿no? Por, de vivir ahí sea muchísimo mayor. Si tú compraste un terreno hace 10 años, vamos a poner un ejemplo, a 10.000 mil, para estos tiempos inclusive en algunos casos se puede llegar a triplicar tu valor inicial lo que significa que lógicamente es un mercado bastante estable y seguro para poder invertir interesante ingeniero y para las personas que están decididas a invertir en los bienes inmuebles qué es lo que deberían buscar en estas empresas empresas como Ancosur creo que hay muchas y son muy buenas nosotros como desarrolladores de proyectos tratamos de brindarle a todas las personas unos, eh, una, una imagen muy buena. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué deben buscar los antecedentes? Ver qué se habla de la empresa, ver si la empresa cumple con sus contratos, cumple con las personas, cumple con sus tiempos. Deben buscar inclusive, si fuese un poquito más eh, de repente inquisitivo, tratar de ver los estados financieros de la empresa, ver si está endeudada o ver si tiene algunas cargas o gravámenes. Si tú analizas todo eso y ves que esta empresa puede llegar a cumplir y satisfacer tus necesidades como inversionista, entonces creo que puedes asegurar que tu dinero va a estar muy bien cuidado. Ok, con respecto a lo que me ha dicho entonces, ¿cuáles son los beneficios de invertir? Definitivamente está en el tema de la utilidad. Ahora, hay muchos negocios, de repente, de amigos emprendedores que puedan invertir en diferentes rubros. Sin embargo, invertir en el rubro construcción implica ganancias mínimas de un 8%, 10%, en algunos casos 15% y también he oído que algunas empresas pueden ofrecer hasta un 20%. Cada uno maneja sus formas, cada uno maneja sus métodos, pero desde Ancosur nosotros tenemos la intención de que nuestros inversionistas tengan la seguridad que vamos a cumplir y que vamos a invertir su dinero y cuando ya se haga la venta de nuestros departamentos vamos a compartir las utilidades con cada uno de ellos. Mm, interesante. Y entonces, ¿cuáles serían las formas de invertir en Ancosur? Bien, la, los métodos que nosotros trabajamos es inversiones con un contrato simple o con un contrato con hipoteca. En el caso de un contrato con hipoteca, definitivamente nosotros ofrecemos tasas de 6, 7 hasta 8% porque tú tienes una garantía, tu dinero está respaldado con una hipoteca y si algo pasase en el peor de los casos, tú puedes reclamar esa hipoteca. Si hablamos a nivel de riesgos, el nivel de riesgos es mínimo porque tú tienes una garantía que te avala por el dinero que te has dado. El otro es una modalidad un poco más eh, agresiva, vamos a llamarle así, en el cual nosotros hacemos un contrato simple notarial con esta persona y le podemos ofrecer un 10, 12, hasta 15% y todo eso depende en función del tiempo que va a invertir su dinero con nosotros esas son las modalidades también hay otro tipo de modalidades pero quizás lo podemos conversar ya cuando hablemos de eh, hacer sociedades entre empresas, hablar de sociedades que entra con terreno y nosotros con construcción pero en lo que significa inversión estos son los métodos que trabajamos Muchas gracias a nuestros espectadores hemos tenido un tema muy interesante el día de hoy y bueno, ingeniero, sus palabras para despedirnos Muy bien, invitar a todas las personas a que puedan eh, invertir de manera segura dentro de las modalidades Ancosura es una opción más y bueno, darles la confianza, seguridad del caso que nosotros somos profesionales que trabajamos a tu servicio para hacer de tu dinero, hacerlo crecer y compartir las utilidades en este mundo inmobiliario que es realmente apasionante y que cada día está creciendo más. Agradecerte la entrevista y también invitar a que puedan seguir a Feria Inmobiliaria Perú. Estamos generando contenido juntos para toda la sociedad huancaína. Y de esta manera nos despedimos. Nos vemos, cuídense.